El trabajo colaborativo en entornos virtuales. Los primeros pasos para la formación de un grupo de trabajo implican entrar en contacto con los compañeros y compañeras de un curso. Esto se puede realizar a través de un espacio definido para ello. Un foro puede ser el espacio apropiado para que los estudiantes interactúen y empiecen a comunicarse para organizar los equipos. Una vez que se ha conformado el equipo de trabajo, es preciso darle un nombre y decidir quién será la persona responsable o portavoz del grupo, es decir, seleccionar un coordinador. La persona designada como responsable será quien interactúe con él o la docente en nombre del grupo y se haga cargo de subir los resultados del trabajo continuo al Registro de Evaluación Continua que esté disponible para el trabajo del grupo. El comienzo del trabajo en grupo implica necesariamente una planificación a partir de un análisis de la disponibilidad de sus miembros y de la experiencia y conocimiento que cada uno puede aportar a la tarea conjunta. Esta información servirá para establecer una adecuada distribución de roles y funciones. Además, será preciso establecer un acuerdo en torno a las actitudes que han de regir el trabajo en grupo y elaborar, a partir de ellas, unas normas de funcionamiento. Con estos acuerdos iniciales, se puede dar paso a la planificación del trabajo. El trabajo colaborativo en un entorno virtual incrementa la necesidad de planificar adecuadamente el desarrollo de la acción. Una vez que el grupo se ha organizado y se han distribuido los roles y tareas, llega el momento de centrarse en la planificación y temporalización del proceso. Para ello, será necesario elaborar una tabla de planificación y un calendario del trabajo conjunto. Entre los elementos que se pueden incluir en esta tabla están las actividades a realizar, el tiempo requerido para llevarlas a cabo, las fechas previstas de inicio y fin, la persona responsable y las herramientas o recursos necesarios para su ejecución. Es adecuado también proporcionar en esta tabla espacios para la verificación del cumplimiento de las actividades consignadas, así como para registrar observaciones sobre su desarrollo. Un calendario puede ser de gran ayuda para organizar el trabajo, y se puede diseñar en alguna de las herramientas para trabajo colaborativo disponibles en Office 365 o en la suite de Google, de manera que se comparta con todos los miembros del equipo. Es necesario tener en cuenta que la planificación debe dejar márgenes adecuados de flexibilidad para cubrir los imprevistos que se puedan presentar a lo largo del proceso. Para trabajar en equipo de manera colaborativa y en línea, es necesario contar con una buena organización. Necesitaremos compartir información y para ello podemos crear un espacio adecuado en Office 365 con SharePoint, por ejemplo, o en alguna de las herramientas disponibles en la suite de Google. Se pueden estructurar carpetas en OneDrive con cada uno de los resultados previstos en la planificación. Todos los miembros del grupo deben tener acceso al espacio colaborativo a través de sus cuentas institucionales y contar con permiso de edición para que puedan colaborar. Tanto OneDrive como Google Drive nos permiten la posibilidad de crear documentos de texto, hojas de cálculo, presentaciones y formularios. Además, cuentan con herramientas en las que podemos compartir contenido, a través de una página de SharePoint o a través de un sitio web de Google. De esta manera, por ejemplo, podríamos compartir un portafolio del trabajo en grupo. Se recomienda apoyarse en el uso de plantillas que nos puede resultar muy útil para simplificar el trabajo. En segundo lugar, es preciso establecer cuáles serán las vías de comunicación del grupo, qué herramientas se van a emplear, cuál será la frecuencia de comunicación y cómo se registrará la interacción y los acuerdos alcanzados en cada sesión. La comunicación asíncrona se realizará a través del espacio de debate del grupo que se puede generar en el aula virtual o a través del correo institucional. También, al trabajar colaborativamente de manera asíncrona, se pueden emplear los comentarios disponibles en las diferentes aplicaciones en línea. No obstante, se puede necesitar una comunicación síncrona, para lo cual se pueden utilizar las diferentes herramientas de videoconferencia, así como los grupos de Teams, si es que contamos con esta herramienta. En cualquier caso, cuando se realicen reuniones de trabajo en las que se discutan aspectos clave de la colaboración del equipo, deberíamos tener una constancia de los temas tratados a través de un acta o una memoria para poder realizar el seguimiento del cumplimiento y evaluar si estamos cumpliendo con la planificación. Con respecto a la marcha del trabajo en grupo, hay que establecer mecanismos para monitoreo y seguimiento que permitan saber en todo momento si se está cumpliendo con la planificación establecida o si es necesario optimizar algún aspecto proporcionando a todos los miembros del equipo una retroalimentación permanente. Con este objetivo, mantener un documento de control actualizado puede ser una buena idea. Entre las plantillas de hojas de cálculo se puede encontrar un formato de diagrama de Gantt, que se podría emplear para este efecto. Por último, es preciso evaluar. La etapa final del trabajo realizado en el grupo consistirá en la evaluación del logro de las competencias propuestas. Se han alcanzado los objetivos de aprendizaje esta evaluación ha de considerar el camino recorrido para el logro de los aprendizajes, cuál ha sido la experiencia en el grupo de trabajo, cuál ha sido nuestro aporte individual. Es necesaria una reflexión crítica que brinde una adecuada retroalimentación a los compañeros y compañeras con las que se ha compartido la experiencia del trabajo colaborativo y también nos proporcione un aprendizaje sobre nuestra participación en el grupo a título individual. Para realizar esta evaluación se puede emplear alguna herramienta que facilite generar procesos de co- y autoevaluación. Esperamos que este recorrido por los requisitos y herramientas del trabajo colaborativo virtual le sea de utilidad para el logro de sus objetivos.